Hola, hola, hola, hola mis queridos amigos, amigas, amigues Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches Depende a qué hora estén escuchando este video eh, Hoy tenemos a Mercurio en su domicilio, en uno de sus domicilios Porque Mercurio es regente de Géminis y de Virgo Bien, en Géminis, ¿cómo vibra este Mercurio? en uno de sus domicilios muy fuerte, muy mental muy de la mente porque Géminis es eso es el pensamiento y Mercurio también es muy mental entonces, ¿cuáles son las tres palabras claves positivas de este Mercurio que se las trae en Géminis? positivamente son intelectuales son joviales y son muy críticos en negativo eh, o en sombras este planeta eh, Mercurio en Géminis eh, son dispersos, son oscilantes y son nerviosos así que a tener cuidado con las sombras de Mercurio en Géminis nos vemos mañana claro que sí por supuesto que nos vemos como todos los días nos encontramos acá en estos videos que estoy tratando de que sean lo más cortos posible. ¿Para qué? Para no aburrirlos. Que sean rapiditos así. Y vamos aprendiendo día a día algo nuevo de la astrología. De este apasionante mundo de la astrología. Esta maravillosa herramienta milenaria. Eh, nada, nos vemos mañana con Géminis. Eh, con Géminis, no. Con Mercurio en cáncer. Chau, hasta mañana.